Hoy quiero hablarles de Gabinete de Relatos, un libro hecho por Fortunato Ruiz Verdugo que ha publicado recientemente la editorial Tapatía Sin Título, una muy joven editorial liderada por Alejandro Lón. Gabinete de Relatos es esencialmente dos libros. El primero es el libro que está constituido por los gustos, las preferencias lectoras del autor. Como decía, es una antología y toda antología es una especie de biblioteca personal. En este caso nos encontramos con una serie de cuentos que hacen un repaso eh, de la literatura universal, pasando desde la literatura antigua como Gilgamesh, como eh, el, los, los cuentos de las mil y una noches, pasando por la Edad Media, la, la antigua cultura china, hasta el siglo XIX y siglo XX. Dominantemente tenemos cuentos de la cultura eh, inglesa, eh, recuerdo a Dickens, recuerdo a Chesterton, Saki, entre otros, pero también vamos a, a encontrar eh, algunos textos de la cultura francesa, como de Marcelles Boff o de eh, Julio Verne. Por supuesto, no podría faltar Chekhov en esta antología de cuentos. El libro decía esos libros. Por otra parte, se trata también de una guía de lecturas, porque está concebido también, aparte para los lectores amantes de la literatura, para la docencia. Al final de cada cuento nos encontramos con una serie de actividades que en su momento los profesores podrían utilizar. El mejor libro es aquel que tiene varias funciones, por una parte el placer de la lectura y por otra parte la posible utilidad escolar. Recomendamos Gabinete de Relatos de Fortunato Ruiz Verdugo de la editorial sin título.